creo que lo bonito y lo valioso está en desprenderse de lo que uno tiene, de lo poco o mucho que uno tenga para compartirlo con los demás Así que hoy Callowers, vamos a hacer una donación muy bonita Hoy vamos a hacer algo muy bonito algo que he querido hacer hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. La verdad es que yo estoy sumamente agradecida con la vida por todas las bendiciones que me ha dado. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes porque ustedes son los que me han ayudado a mí a cumplir mi sueño, a alcanzar mis metas. Y estoy también muy agradecida con México porque definitivamente México me ha cambiado la vida. Quisiera hacer muchísimo más de lo que voy a hacer hoy. Lamentablemente no tengo lo suficiente para hacer como yo quisiera hacer. No es mucho, la verdad, pero creo que por algo se empieza. Y hoy vamos a empezar el día con pie derecho vamos a ayudar a estas personas a ver cómo nos va y precisamente por eso amigos vamos a buscar a unos amigos que se van a unir a esta misión Siempre. ¿Sí? estamos todavía tratando de llegar al mercado de San Juan de Dios no he podido bloguear tanto porque mis amigos no quieren que saque el celular, me dicen que estoy en una zona un poco peligrosa, que me puede robar y todo eso. Entonces, eh, pronto. Ya estamos llegando, ¿no? Está haciendo un sol bastante bueno, ustedes saben que a mí me encanta utilizar mis lentes, así que hoy vamos a cruzar a la tienda de lentes. Amigos, acabamos de llegar al mercado San Juan de Dios, donde vamos a buscar las cobijas que vamos a estar regalando hoy, entonces, <ríe> eh, vamos a ver cómo nos va. Amigos, vamos a ahorita a un lugar donde venden las sábanas, las cobijas, como le quieran llamar ustedes, a regalárselo a la gente de la calle, para que, pues quizá no sea lo mejor, pero pues es de corazón, ¿no? Así que... Lo bueno de este mercado es que se puede encontrar cualquier cosa, hasta bailarines. Después de caminar por muchísimo tiempo, en verdad caminamos muchísimo tiempo, finalmente encontramos el lugar donde podemos comprar las cobijas que necesitamos hoy para nuestros amigos. Sigamos, sigamos al lugar donde vamos a comprar las cobijas aquí están las cobijas sigamos cobijas sí. cobijas para nosotros de sábados. entonces vamos a llevar unas cuantas para puedan necesitar ayuda algo muy curioso es que mientras estábamos en camino eh, a, al mercado vimos muchísima gente necesitada lastimosamente no tenemos como suficiente en este momento para poder comprar un montón un montón un montón un montón pero estoy segura que en el momento que lo tengamos vamos a seguir donándolo a la gente y ayudando a la gente en modo de agradecimiento por todo lo que ustedes han hecho por mí así que seguimos <risa> Ya tenemos las cobijas, nos acabamos de montar en el taxi, nos cobran 70 pesos desde el lugar en donde compran, desde el mercado San Juan de Dios hacia Washington, que es el lugar donde vamos a hacer la donación. Ivana. Ahí hay pues las vías del tren, hay muchísima gente de escasos recursos que no tiene que comer y, y que también no tiene abrigo, entonces pues vamos para allá. Aquí están las cobijas amigos, vamos para allá. ¡Yeah! Está feo y van a ver ahorita que es una, una colonia de lo peorcito y, y van a ver todas las carencias que tienen. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, ahí sí. ¿Y qué piensa usted de lo que vamos a hacer nosotros? No, está excelente. Muy poca gente lo hace. Amigos, ya estamos llegando al lugar que se llama Washington. Este es un lugar muy curioso porque a este lugar llega un tren, un tren muy popular llamado La Bestia y este es el tren que esperan muchísimas personas Están buscando llegar hasta Estados Unidos para cambiar su vida para mejorar su estilo de vida, para ayudar a sus familiares ¿Cómo están? más amigos. Sí. ¿Qué tal? ¿Eh, ¿Tiene frío? No, pues nosotros aquí vivimos más para las pindas todavía. Pues ¿Podemos hacer como una pequeña entrevista para la gente? Sí. Ok. Sí, sí. Aquí estoy con una amiga. ¿De dónde eres tú? Uh, yo me llamo José Lina. ¿De dónde viene? De De la pinta. ¿De ¿no? la pinta? ¿Qué ¿Ah? bueno, Sí, ahorita no, les vamos a dar una ya, ayuda. Ya, te vamos a dar una ayuda. Eh, claro. ¿Y qué hacen aquí? O sea, ¿están acabando el tren? ¿Perdón? No. no, sí, no ¿Qué es eso? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Vale. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! Eh, Look at it. mañana vas a estar aquí mañana vengo y les traigo dulce vale y dinero yo te di tu navidad amigo si es mucho ya lo traigo amigo se lo di no no Solo que te voy a poner ¿Tiene esto. una cobija? No tengo más la... cobija, amigo. A mí no. Eh, hey, saluden. manden un saludo. ¿Eh? saludos. Yo no sé, no sé qué. O sea, la experiencia es como muy bonita, pero a veces uno está como muy metido en su mundo, como en su burbuja, y al final del día tú dices como que, oye, cuando ves este tipo de cosas, dices, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, ¿por qué tiene que haber gente así en la calle? Gente que no tenga para comer, o que no tenga para romparse, que tenga que pasar frío, ¿por qué tiene que pasar eso? Si en el mundo, en nuestros países, en, en toda Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, hay muchísimo dinero. A veces solamente es como cuestión de desprenderse un poquito de lo que uno tiene y de al gobierno. Y compartirlo con otras personas. Y eso es todo. Esta es una época para dar, es una época para compartir, es una época para, para entender, para escuchar, para unirse con las personas. Y quiero invitarlos a que, a que realmente lo hagan. Muchísimas gracias por todos su apoyo. O sea, ustedes han cambiado mi vida. Y eso que ustedes están cambiando mi vida, quisiera que mi vida cambiara la vida transformar la vida de otras personas. Los amo muchísimo y te amo México. Bye.